Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime Alejandro. Buenas. Soy de Avanzado y vamos a explicar hoy las actividades de Blink, concretamente las actividades autoevaluables, es decir, que configuramos ya las respuestas y, la, y la, la plataforma las evalúa automáticamente y las evaluables por nosotros, los docentes. ¿Verdad, Jaime? Sí, hoy vamos a explicar eso, las autoevaluables y las evaluables por el docente. Por, por lo que he visto, hay bastantes opciones de, de, de ese tipo de actividad, ¿verdad? Anda, hay muchas opciones y cada vez más. Pues nada, si quieres, le, le mostramos las opciones y empezamos a explicarlas un poco, haciendo algunas pruebas. Claro que sí. Pues mira, ya estoy dentro del libro, donde quedamos en la anterior sesión. Eh, para volver al modo edición, ya sabéis que le tenéis que dar al lápiz. Siempre que hay un lápiz, significa editar. Le doy al modo edición. Y esta sería la página número 2, que quedamos en el tema de la actividad de galería de imágenes. Ahora voy a crear un, seguidamente una actividad de autovaluable. Para ello, pues le doy al más, a nueva transparencia, y ya me salen aquí todas las opciones de actividad. Le voy a dar a la de ejercicios autovaluables. Le hago clic y como veis hay muchas posibilidades. Tenemos eh, un ejercicio autovaluable de respuesta múltiple, otra de verdadero o falso, de rellenar espacios, arrastrar texto e imagen, arrastrar imágenes a espacios, marcar palabras, ordenar, relacionar, caer con un numérico, clasificar, análisis sintáctico, señalar respuestas y actividades autovaluables de tipo texto. Genial, Lyman. Yo creo que hay bastantes opciones. Creo que sí. da mucho a los docentes tanto para crear actividades como para crear incluso exámenes. Pues sí. Si queréis vemos alguna. Y sí, por ejemplo, Verdadero o Falso. La de Verdadero o Falso. Está arriba. Ahí. Le damos a Verdadero Falso. Y fijaros, aquí siempre nos pone lo de editar multimedia. Os dije en, la, en otra sesión que si no lo vamos a utilizar, tenéis que quitarlo. ¿eh? Le dais aquí para quitar la selección. Le dais a Usar Imagen Auxiliar. Ponemos el título de actividad. Aquí siempre está el enunciado de la actividad, señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases. Vale, pues aquí eh, ya sabéis que aquí arriba es el, eh, pondríamos el enunciado de la actividad. Ya por defecto sale uno puesto. Aquí nos dice señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases. Si queréis cambiarlo lo podéis hacer. Y bueno, aquí nos dice posibles respuestas, verdadero o falso. Podemos poner, si no nos gusta la opción de verdadero o falso, lo podemos cambiar, ¿eh? ya por defecto tiene verdadero o falso, pero lo podéis cambiar. Sí, incluso se pueden dar diferentes opciones. Por ejemplo, eh, si estamos aplicándolo a una materia completa, puedes poner palabras relacionadas, Son mamíferos o libros. Claro. Bueno, es simplemente jugar con, con la asignatura de lo que estamos aplicando. Eso es. Y bueno, aquí pondríamos la pregunta en este lado izquierdo y en el lado derecho lo seleccionaríamos la respuesta, verdadera o falsa. Entonces yo aquí podría poner de España es Cáceres. Puedo poner de respuesta mmm, falso. Claro. Le pondría la respuesta falso, ¿vale? Y aquí seguiría añadiendo, pues las, todas las preguntas que quiera y, y la respuesta que sea cuando lo tenga. Le damos a guardar. Siempre le vais dando a guardar y cerraríamos el modo edición. ¿Así es como lo ah, vería? La nota. Sí, así es como lo vería. La capital de España es, eh, es Cáceres. ¿Verdadero o falso? Pero, como hemos dicho antes, Jaime, estamos hablando de las autovaluables Por eso te pone ahí corregir, ¿verdad? Porque claro, ya... le daría falso a corregir y ya se corregiría solo. Tenía ya creo que y la nota. Sí, luego en calificaciones veréis que, está, que el alumno que sea ha sacado pues, la nota que sea en esta actividad. ¿Puedes hacer alguna más de autobaluables? Sí. Llego, vuelvo otra vez, entro, le doy al modo edición, le doy a nueva transparencia, ejercicios autovaluables y voy a hacer, por ejemplo, a de relacionar. Le doy a relacionar y bueno, aquí tenemos el título, ponéis el título que queráis. Y sí, veo que siempre se repite la misma. Es lo mismo. Relacionar, si no vais a utilizar el multimedia, no vais a añadir ni imagen ni vídeo, pues lo quitamos. El título, si no lo queréis cambiar, lo podéis quedar así. Y bueno, aquí haríamos las parejas. Las parejas hay que hacerlas ordenadas, no las desordenéis. Las tenéis que hacer ordenadas. En un lado ponemos, por ejemplo, eh, bolindre. Yo voy a hacer con palabras del castúo. Bolindre que significa canica. Por ejemplo, en el elemento 2 pongo atrochar. De lado atajar y así haría, iría añadiendo las diferentes parejas vale no hace falta que añadir las 6 ¿Eh? si solo queréis 2 pues añadir 2 y ya está si queréis 3 pues 3 y si queréis más de 6 ya sabéis que tenéis el símbolo, el símbolo del más para añadir más opciones cuando lo tengamos le damos a guardar cerramos el modo de edición bueno, hemos seguido añadiendo más opciones y ahora vamos a ver cómo quedaría. Para ello, siempre darle a guardar para que se guarde y cerramos el modo edición. Fijaros, quedaría así. Como es autovaluable, pues se evaluaría solo. Le damos a bolindre, canica, trochar, atajar, pira, herida, chambergo, abrigo y añugarse a atragantarse. Le doy a corregir y fijaros, ah, o saldría sí, sí. la nota automáticamente. Veo que como han marcado otras opciones, te permite reiniciar el ejercicio, ¿verdad? Eso es, claro. todavía, pero como ha acertado ya todas ya no haría falta, pero si no hubiera acertado, sí tendría la opción de volver a hacerlo. Genial. Vale. Pues nada, yo creo que más o menos las actividades de que quedan bastante claras. Tenemos diferentes opciones, eh, simplemente completarlas. Y que los alumnos la hagan y e las pueden evaluar con, con esta opción de corregir. Claro. Eh, ¿Cómo serían o qué acciones tenemos en las corregibles por nosotros, por los docentes, Jaime? Pues fijaros, si sigo añadiendo, ahora voy a añadir actividades evaluables por el docente. Para ello, pues ya sabéis, le tenéis que dar una transparencia. Y aquí tenemos la opción de ejercicios evaluables por el docente. Tenemos de redacción, de dictado, respuestas cortas, velocidad de lectura, dibujo, grabación de sonido, programación, porfolio. Por ejemplo, vamos a hacer de redacción. Le damos a redacción y es el mismo método que hacíamos con las autovaluables. Aquí pondríamos el título. Y aquí pondríamos, si no vamos a utilizar el multimedia, ya sabéis que lo tenemos que quitar. título, escribo una redacción sobre, pues yo voy a poner, el, sobre, sobre el estuvo. y aquí abajo nos indica la opción de poner una respuesta, os dice, indica aquí la respuesta, os pista: mostrar una vez el alumno haya enviado la respuesta, una vez haya hecho el alumno, haya contestado esta actividad, le va a salir la respuesta que nosotros indiquemos aquí abajo. Si queréis poner algo, lo podéis hacer y si no, no pasa nada. Voy a poner muy bien. Le damos a guardar y cerramos el modo edición. Y fijaros cómo quedaría esta. Escribe una relación sobre el castúo. El alumno escribiría lo que fuera. ¿Vale? Cuando tenga escrita la respuesta, le daría a guardar respuesta. Cuando le dé a guardar respuesta al alumno, sale un símbolo que pone una, una, bueno, una letra P aquí. Si lo fijáis, al profesor le saldrá en calificaciones una letra P. Eso significa que está pendiente a evaluar, porque es una actividad evaluable por el docente. Cuando le he dado a guardar respuesta, me ha salido la opción de solución. Si le damos a solución, sale pues lo que hemos indicado abajo antes. En la respuesta yo puse muy bien la pista. Y esta sería la actividad, una actividad evaluable por el docente de redacción. Genial, por lo que he visto, los diferentes tipos de opciones que tenemos están todas muy enfocadas a escribir, a redactar, a incluso que la respuesta sea un audio no, para que nosotros lo leamos, escuchemos y, y lo evaluemos tranquilamente. ¿verdad? Eso es. Sobre todo para asignaturas, por ejemplo, como eh, lenguas extranjeras, escuelas de idiomas. O Por ejemplo, también música, eh, lengua tanto primaria como secundaria, eh, digamos que están un poco relacionadas con esos aspectos, ¿no? por lo que veo. Sí, además tenemos una de programación para programar robots. Sí, y, y como dato curioso, tenemos también dibujo, ¿verdad? Sí, de dibujo. Pues, y... dibujo o o un, una grabación de sonido, ¿verdad? Sí, la grabación de sonido que es muy útil y, y está bastante bien. Y creo que es potente también para ver cómo se desenvuelven, cómo. Como pueden eh, hablar eh, públicamente. Para idiomas, wow. eh, recomendable esta actividad. Nos sirve también un poco para evaluar cómo vamos pronunciando, ¿no? La, la Eso ponencia. es. Creo sí, que sí. es bastante potente esta, esta herramienta. Pues sí. Y por último, ¿qué veais? Y por último tenemos las de juegos autovaluables. Si es Sí, estas son más divertidas. Tenemos la de Palabras cruzadas, la de sopa de letras, la de crucigrama y el Memoria de toda la vida. Sí, eso que es un juego de, que siempre sí. están ahí, ¿sí? ¿no? Muy... Un juego que se lo podemos poner como recompensa o también para aprender. ¿Vale? Genial. Si quieres, haz una prueba. Sí, pues mira, podemos hacer la de eh, sopa de letras. Si le damos a sopa de letras. Aquí, pues como en todas las actividades, siempre nos indica que pongamos un título y el enunciado de la actividad. Vale, siempre nos indica. Es el mismo método para todas las actividades. Sopa de letras. Y aquí nos dice, como enunciado encuentra las palabras en la sopa de letras. Por favor, indica el tamaño de la sopa de letras. Vale, pues Podemos indicar el tamaño máximo es el 20. Pues Podemos poner de 10, por ejemplo. Y en este lado vamos a poner la definición y en el otro lado la palabra. ¿Vale? Por ejemplo, la capital de España es, en este lado, pongo Madrid. y así pues iría añadiendo eh, okay. todas las definiciones que vaya queriendo cuando lo tenga le daría a guardar cierro el modo edición y fijaros cuando el alumno encuentre la palabra en la sopa de letras se añadirá el enunciado que hemos puesto si queremos podemos poner aparezca para el enunciado verdad sí tenemos esa opción yo sí indico a, eh, con Madrid ya me, me saldrá aquí que es la, la capital de España. Bueno, he puesto es, pero que poner la capital de España. Si quito la opción, si añado la opción de mostrar enunciados, si le hago clic, mostrar enunciados y guardar, se me mostrarán los enunciados. Fijar. Mirad, ya se me mostraría la enunciado la capital de España. Pues aquí buscaría le daríamos a nuestros alumnos para que busquen la respuesta. Eso es ¿Vale? también tenemos esta opción que es poner en el lado de, del enunciado la misma palabra. Pongo Madrid, Madrid. Si le doy a guardar, quiero el modo de edición. Le di actualizar, ya me saldrá en el lado eh, derecho la palabra que tienen que buscar. Madrid buscarían ahora pues Madrid sí, sí. vale es autovaluable, eh Bien. pues nada terminamos aquí con las actividad de Mlí Jaime y nada emplazamos el siguiente vídeo y vamos a ver las otras opciones de actividad que tenemos en el, en el libro vale vale de acuerdo pues nada un hasta saludo. la próxima